Pero yo soy Cerecero y estamos aquí en un review super especial de Chicharito Tats, Chicharita Tats. Vean nada más las estadísticas que se carga Chicha, 91 de ritmo, 91 de tiro, 86 de regate. Es un tipo sumamente increíble, increíble. Vamos a ver sus, sus estadísticas in-game. Vean nomás el cabeceo ahí, 97, 99 de remates. ¡Ay, mamita! Vean nada más lo que está haciendo este loco 85 fuerza de tiro. Es un jugador bastante bueno, bastante bueno. Yo juego con Chicharito, eh, incluso el Chicharito en forma. ven ahí nomás cazagoles, veloz Amenaza del Área, Acróbata. Todos, todos los atributos. Es un tipo que vea Chicha, ve cómo le pega Chicha cayéndose. De cualquier lado que le pegues con Chicha, parte interna, de primera. Vean los pases que da Chicha, vean el amor, el amor de Dios. Vean los pases que da Chicharito Y es rapidísimo, mira cómo corre la milla Mira como corre Comana cómo Guevara, vámonos Chicha Vámonos Chicha, órale, córrele mano Corre muchísimo Chicharito Es un placer jugar con este loco Además, ver su rostro de Mickey Mouse Es una fantasía Los cabezazos los da muy bien Tiene, eh, me parece que era 90-95 De brinco, la verdad va a ganar Muchísimos balones por aire y eso es lo que te digo No perdona, talán, talán ven el gol que mete Chicharito Enfrente del portero, tiene mucha fuerza Aquí se resbala el loco, pero vean nada más cómo le pega con todo el punch. Vean hasta adelante, hasta adelante, hasta adelante el portero y no puede hacer nada. ¡Claro, Chicha! Tú estás del otro lado, amigo. Eres millonario. Eh, es un jugador que, que hace cosas bastante interesantes. Vean aquí de primera cómo cabecea, eh, cómo le pega de fuera del área. Es un killer auténticamente de primera, de primera. Chicharito la va a resolver. Y la verdad me da mucho gusto poder jugar con un jugador mexicano de este calibre. Ya hace falta sentir a, a un delantero mexicano como aquel Hugo Sánchez eh, histórico, como Jared Borghetti. Como el matador, que donde quiera que esté se loco nos dio tantas alegrías. Y este Chicha de 89, tats, se siente súper bien. También para driblar, dribla sabroso, mete muy buenos pases. Es un jugador único de su especie. Vean de primera cómo le pega Chicharito. Su mejor habilidad es el gol. Y aquí de izquierda, de zurda, con la de palo y todo, la mete en el ángulo. En el ángulo este loquísimo. Yo recomiendo de verdad que se gasten las monedas en comprarlo si es que no pudieron eh, obtenerlo en packs. Porque es un killer del área. Es chicha, nos da toda la alegría. Es un tipo que aunque se esté cayendo va a tratar de buscar la pelota, va a tratar de ir por ella. Esta juega es espléndida. A ver, se quita uno, a dos, se sintió Messi. La toca para atrás. Aquí se la van a regresar a Chicharito y sin ángulo ¡Vean! ¡Poing! ¡Talán, talán! Pega en el, en el poste Es una jugada realmente muy buena Y aquí de cabeza Chicharito también no perdona Este cuate es un killer del área Y ahora sí su tarjeta en FAT lo representa completamente su personalidad Vean todos los cabezazos que gana arriba del área Es un loquito Y también además alimenta Aquí se va a meter entre dos Y esto es lo que digo, control de balón y una muy buena pegada que no termina en gol de milagro. Aquí asistiendo a Marquito Fabián. Que va a pelear el descenso allá sí, con el Eintracht. Que con el Eintracht, las águilas negras allá en Alemania. Es, raro, es un jugador que comparte, que da y que no se vuelve loco con la pelota. Es un centro delantero nato. Que te va a recibir muy bien un balón. Que te va a alimentar a otros jugadores. ven aquí el pase que le pone a Lewandowski. otra vez vuelve a centrar Chicharito. Y realmente me parece que pagué unas 250 mil monedas por él aproximadamente. Y lo valen completamente. ¡Aquí cayéndose! ¡Soy Chicha! ¡Soy Chicha! Se la da Philip Lam, que no puede resolverlo. Y bueno, Fiferos. Este ha sido el review de Chicharito. Yo le doy, la verdad, un 9.5 cerrado. ¡Claro que sí, hijo! ¡Claro que sí, Chicha! Yo lo recomiendo ampliamente. Pruébenlo, se van a divertir muchísimo con este Chicharito. Y recuerden los piferos, con chicharito superestrella, FIFA la vida.